Mira, viene el cantante este que tanto te gusta hermano Sí, ya lo vi Ya estoy por aquí metiendo los datos de la tarjeta Para comprar las entradas Lo estarás haciendo desde una página de comunicación segura De comunicación segura Y eso cómo lo sabes Arriba, en la barra de direcciones HTTPS Esa S es importantísima Es la que indica que la comunicación viaja cifrada Esta no tiene ninguna S hermano esto puede ser más inseguro que si el cantante se pone allí delante de miles de personas a decir su código PIN y su contraseña de seguridad. ¿Te imaginas? 7481 es mi código PIN, 7481 es mi contraseña, es la forma de acceso a mi información. Para la cuenta del banco, para el correo, para el correo, para el también. Es la forma de acceso a mi información. All right. <laughs>